¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! me cambió el sombrero por esa porquería, ¿no? Échale. ¿Ah, sí? Pues usted comenzó. Pues usted comenzó. ¿Por qué está siempre metido en el barril, digo? Es que le estoy ponchando los globos a Kiko. De manera que tú fuiste, ¿no? Sí. Pero de nada sirve porque le poncho uno y va y se compra otro globo y luego le poncho otro y se compra otro y le poncho y otro y, le poncho y se compra otro y así sustantivamente. ¿Y? ¿Eso puede ser base para un buen negocio? 9 por 9, 74. 8 por 15, 40. <risa> es que llego a la vecindad sin que el chavo del ocho me reciba con un golpe. Ay, pues, ¿por qué no está? Pues sea como sea, se rompió la cadenita. Ah, ah no, espéñame tantito, señor Gallega, a lo mejor. Sí, sí está. ¿Eso ¿Sí está, a ver. Era demasiado hermoso para que fuera realidad. Oye, chavo, acerca el negocio, ¿sí te acer Ay, perdón, más que el número equivocado. Sí, no. Barriga, ya sé. Viene usted a recordarme que le debo la renta, ¿no? Efectivamente. Ah, pues pierda cuidado que no se me va a olvidar, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Qué? Pierda cuidado, señor Barriga. La deuda que tengo con usted es algo que recordaré hasta el último día de mi vida. Sí, ¿Sí? pues este bien pudiera ser el último día de su vida. ¿Me está usted amenazando de barriga, señor Muelpito? Digo, digo, ¿me está usted amenazando de muerte, señor Barriga? ¿Usted que tiene una amplia formación moral? ¿Usted que tiene un amplio criterio? ¿Usted que tiene una amplia educación? ¿Usted que todo lo tiene amplio? ¿Usted me está amenazando de muerte a mí? Bueno, no quise decir eso. Perdóneme. Es usted perdonado. Dispénseme. Es usted dispensado. Escúseme. Es usted excusado. Oye, Kiko, ¿está tu mamá? Sí, señor Barriga, ¿de parte de quién? ¡De parte mía! Vengo a cobrar la renta. Ah, sí, señor Barriga. ¡Mami! ¡Ya llegó la bóndiga con patas! Sí, señor Barriga, pase, está esperando. Gracias. Le va uno a Kiko, su mamacita le da para que compre otro. Claro, y con lo bruto que soy pobre, pues a cada rato se le vuela. ¿eh? Exactamente. Y además, tenemos un gran colaborador. El chavo. <risa> culpa por atravesarte porque yo le estaba apuntando a una lagartija bien pues muchas gracias doña florinda a usted señor barriga que le vaya bien gracias otro globo. ¿Te das cuenta? Sí. Con un colaborador como el Chavo, el éxito del negocio de la venta de globos está totalmente asegurado, ¿no crees? Sí. ¿A verte? ¿eh? ¿A regalarme un globo? No, chavo, no te puedo regalar un globo porque esos globos son de mi papá. ¿Es por no tuvo infancia? Estos globos son para que mi papá haga negocio. Bueno, mejor dicho, el negocio mi papá lo va a hacer contigo porque tú y mi papá van a ser socios. Ya somos, casi nunca nos bañamos. No dije socios, dije socios, compañeros de trabajo. ¿Y trabaja tu papá? Sí, aunque lo dudes. Además, déjame decirte, lo más difícil de un negocio es encontrar un buen cliente. Y nosotros ya tenemos un buen cliente que se llama QICO. ¿Quién es QICO? Kiko. Kiko nos va a comprar todos los globos. No, pero Kiko nada más compra de uno en uno. Por eso, ahí es donde entras tú. Mira, ¿sabes lo que es esto? ¿Y pues, sabes qué es lo que pasa cuando un clavo lo picas a un globo? Sí. Exactamente. Sí. Exactamente eso pasa. Eso es lo que tú tienes que hacer, Charito. Mira, mi papá le va a vender un globo a Kiko. Después que se lo haya vendido, tú llegas y picas el globo ¿tú? con el clavo, así. ¿Entiendes? Eso, eso. <risa> Pero si ¿sí se enoja, Kiko... Ah, se no me importa, lo importante es que compre otro, digo, lo importante es que tú le vas a hacer muchos favores a Kiko, imagínate, lo vas a ayudar a que estrene el globo nuevo a cada ratito, eso, eso, eso, eso, eso. bueno, ¿estás listo? Escóndete ya, listo. dos, ¿qué? ¿me hablabas? Mira lo que tengo, y no te lo voy a emprestar, Tienes que poncharle el globo a Kiko, no a mí, bruto. Bueno, pero no te enojes. Pero no me estás la pata. Para qué te lo veas, Kiko, que yo puedo conseguir todos los globos que yo quiera. Pues para que te lo veas Eso también, que yo los pueda conseguir. Porque mi mami me da dinero. Era todo lo que quería escuchar, Kiki. ¿sí? Hay amarillos, hay rojos, hay chapulines, hay globos. ¡Globos! ¡Hay globos! Chico, ¡hay globos! Sí, ya los vi. Y son a peso. Ah, qué bien. Eh, ¿Cuántos tienes? No, hija, no, muchas gracias. Otro día con mucho gusto, ¿eh? Pero vamos a ver si aguantas la técnica de la envidia. Chavo, Chavo, Chavito, mira. ¿Pero ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Pues es que la chirindina me dijo que cada vez que... Pero los tienes que punchar cuando ya los haya comprado. Ah, Simula, simula. Simula. Digo, no, mula. Pon... Mira, chavo, te voy a dar un globo. para. ¿Para que mamá después... me vende un globo. Después, espera. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Quería comprar un globo. Ah. Pero ya cambié de opinión. Ahora me compré una paleta. ¿Oíste eso, chendina? Se va a comprar una paleta. Sí. ¿Le poncho la paleta? Ay, no, ay, no. ¿Qué? ¿Vendiendo globos? No, señor. Los saqué a pasear para que no se aburran. Pues qué lástima porque le iba a comprar uno para mi hijo. Oiga, oiga, señor. perdóneme, es que no me acordaba que usted tenía hijos. Hijo. Uno nada más. Ah. ñoño. Que es igualito a mí. Ah, bueno, pero con que esté sano, pues lo demás no importa, ¿verdad? Digo, digo, digo. ¿De, de qué color? Ah, es blanco con el pelo negro. Y está ahorita no, mirando, no, no, no, no, no ¿De qué color quiere su barriga, señor Globo? Digo, digo, digo, que ¿de qué color quiere el hijo para su globo? Digo, digo, Sí, es, sí, sí, sí yo entiendo, el color que sea. Aquí, aquí está este mundo, también. Bien. Bien. Bien. Es un peso. Ya sé Gracias. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Comprar otro. Sí, verdad? Sí. Veo. Aquí tiene. Ah, es un peso. Sí, ya sé. Creo que por aquí tengo. ¿Y ahora? Otro. Empiezo a sospechar de que hay aquí una especie de plan de sabotaje. ¿Se atreve usted a poner en tela de duda la honradez de un globero profesional? ¿De un auténtico representante del folclor nacional? ¿Sabe usted, señor Barriga? ...se expone a que lo acusen... ...por daños en propiedad de la nación. Bueno, es que yo... ...perdóneme. Es usted perdonado. Dispénseme. Es usted dispensado. Excúseme. Gracias. ¡Globos! ¡Hay globos! hay hay globitos de todos colores Hay blancos, azules, rojos ¿Ramón, ah, tiene no, no, estas son aceitunas infladas Uy, pues qué lástima Porque tenía pensado ni un globo ¡Ah, oh, no! ¡Chico! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Dime! ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? A ver, déjeme ver uno Sí, cómo no, a ver, permíteme Por favor, chita Mira. A ver, a ver bueno, ¿y cuánto cuesta un peso? ¿No? Ay, no. Son tan corrientes que se ponchan solitos. No quiero. Sí será. Sí será. Digo, ¿ya viste lo quiso este atarantado? Sí, ya vi. Oye, chavito. ¿Cuándo vas a estrenar el cerebro? ¿Sí? ¿No? No, no, no, mi hijito. Hay personas que no tienen nada en el cerebro. ¿Como usted? ¿Qué? Como usted me dijo que, que poncharan los globos. Sí, pero para la próxima vez lo vas a ponchar el globo cuando mi papá ya tenga el je... dinero en la ya bolsa. Sí, me... ya olvidate. Ya te dije que habemos muy pocas personas que tenemos algo en el cerebro. ¿Y tú, chavo? ¿Recuerdas que teníamos una especie así de sociedad? Teníamos sociedad en el cerebro. Mira, mejor me voy, mi hijita. No voy a ser contagioso. Mira, chavo. La próxima vez fíjate bien. Vas a ponchar el globo cuando mi papá tenga el dinero en la bolsa. Es, es, es, es. Cuando diga, "Ya tengo el dinero en la bolsa", rájale. Exactamente. Escóndete por si acaso, ¿eh? Sí. Señor Barriga, ¿Eh? yo ya le pagué la renta, ¿verdad? Ay, claro que sí, tengo el dinero aquí en la bolsa. Tenía <risa> que ser el chavo del ocho. Es que yo creí que era un globo. Oye usted, eso, Confundirme a mí con un globo. No le haga caso, señor Barriga. <risa> ya sabe que los niños se dejan guiar por las apariencias. <risa> <risa> Con permiso, señor... Habría sido mejor que le poncharas el globo a Kiko. Sí, pero, pero la otra no me falla. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Sabes qué te hace en la mano, eh? ¿Yo? Nada. Ah, es que yo creí que traías un clavo... ...y yo quería amarrar mi globo al clavo... para que no se fuera... Eh, Ay, no te preocupes Lo malo aquí en ese cartoncito, mira. Se El ¿Qué? ¿Qué esperas para picarle al globo con el globo. ¡Oh, no el como a ¿Qué esperas para picarle al globo con el clavo? Que ya no tengo el clavo. Y no puedes conseguir. Gracias, señor Clotilde. Hasta pronto. Aquí en la vecindad hay ciertas personas que no son de confianza, ¿mí? Y mejor me llevo mi globo a mi casa. Parece ah. o sea que no era de gas. ¿Para qué se confunde de qué no? Sí, sí, sí. ¿Qué? Allí estaba el robo de Kiko, entonces yo llegué a picarlo así. ¡Ay! ¡Ay!